Bienvenidos y bienvenidas una vez más a las redes sociales del Sistema de Bibliotecas. Es un gusto saludarles. Mi nombre es Rebeca Guzmán y hoy estamos eh, iniciando una celebración muy especial. Estamos iniciando el mes del 75 aniversario del sistema de bibliotecas. Así que hemos querido iniciar con una serie de programas en vivo que van a llevar este nombre que ustedes ven acá construyendo la historia desde las bibliotecas de sedes y recintos. Y es un gusto para mí eh, saludarles y tener aquí a mi compañero Arturo Padilla. Hola Arturo, ¿cómo estás? Hola, Rebeca, muchas gracias. Muy contento de poder iniciar con esta celebración que estás mencionando en este momento. Para nosotros es un gusto y estamos de celebración. Son 75 años de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. Eh, y nos gustaría compartir esta emoción con toda la comunidad universitaria a través de diferentes actividades que vamos a estar realizando por medio de nuestras redes sociales. En este, el día de hoy nos acompaña el licenciado Johnny Vargas. Él es el coordinador de la Biblioteca de la Sede Regional del Sur. Muchísimas gracias, don Johnny, por estar con nosotros y bienvenido. ¿Cómo le va? Hola, muchas gracias eh, a ustedes. Muchas gracias por tomarnos en cuenta y por invitarnos. Claro que sí. Muchas gracias, Johnny, por estar con nosotros. Queremos este, contarles que eh, queremos hablar eh, de eh, las bibliotecas de sede y recinto que son parte de la familia del City y hemos iniciado pues con la biblioteca de la sede del Sur como nos contaba Arturo y estamos muy agradecidos que Johnny nos acompañe hoy pero además queremos este mostrarles eh, un video que eh, habla sobre eh, la educación y la regionalización de la educación universitaria. Así que si me permiten voy a compartirles este, un video que como les digo habla un poco acerca de este tema. Voy a compartirles pantalla en estos momentos. Esto lo queremos hacer de una forma introductoria para que eh, ustedes puedan conocer un poco más de lo que implica la educación y la regionalización de la educación superior, de la cual son parte importantísima las bibliotecas que hay en cada una de las sedes y recintos. La es la fuente de toda riqueza, por eso debe llegar a todas partes. Para quienes somos y vivimos fuera del área metropolitana, las sedes y recintos de la UCR son nuestra opción de acceder a la Universidad Pública y nuestra alternativa de profesionalizarnos y desarrollar lo propio de las regiones. La UCR llega a todos los rincones del país para ayudar a aumentar los niveles de escolaridad y apoyar el desarrollo y la producción de conocimientos para el bienestar de todas las comunidades. El hecho de que la universidad llegue hasta aquí es una estrategia para mejorar nuestro presente y también nuestro futuro. Nuestras realidades cambian todos los días, por eso la regionalización también debe ser un proceso que se adapte y se transforme a los cambios que necesitamos. En Las aulas tratamos que todas nuestras ideas y proyectos tecnológicos, sociales y culturales puedan crecer y mejorar nuestra región. Las ganas de investigar, descubrir y aplicar la ciencia a las prioridades de nuestra región son las que marcan la diferencia. Yo también estudio en una sede y como yo hay 9000 estudiantes matriculados en las sedes regionales y los recintos de la UCR. Hay muchos beneficios, no solo vivimos cerca de nuestras casas, con nuestra carrera aumentamos el valor de nuestras comunidades. El futuro de Costa Rica debe pensarse desde cada rincón del país. Todas nuestras acciones impactan de forma directa o indirecta a las comunidades. La presencia física de la UCR en una comunidad provoca el bienestar de la gente y nos convierte en seres humanos integrales gracias a toda la acción social y educativa que genera. Costa Rica no sería la misma sin la regionalización de la educación superior. Todo el potencial de una de las mejores universidades de Latinoamérica fortalece lo que nos distingue como país. Aquí hay oportunidades. Bueno, muchas gracias. Queríamos compartirles este video que muestra la importancia de la educación superior y la regionalización de la educación y también iniciar esta conversación eh, mostrándoles también la importancia del desarrollo de las bibliotecas en las sedes y recintos universitarios de la UCR. Y bueno, para iniciar y aperturar esta, esta conversación que vamos a tener todos estos miércoles, eh, nos acompaña Johnny Vargas. De nuevo, Johnny, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, empecemos este, a conversar un poquitito. ¿Puede eh, contarnos, Johnny, un poquitito sobre la historia, la historia de la creación de la, de la biblioteca, cómo se formó y cómo se ha desarrollado hasta el día de hoy? Ok, bueno, este, muchas gracias, Rebeca, compañeros. son un gusto poder, poder conversar, aunque o sea a la distancia, podernos comunicar, ¿verdad? Eh, y un saludo a todos los que nos están viendo en, en las redes sociales. Eh, bueno, la biblioteca, eh, tal vez si hablamos de cuando iniciamos siendo recinto, ¿verdad? El mm -hmm. recinto inició ahí desde 2006 en el 2006, y bueno, la biblioteca más o menos como entre el 2006 y 2009 eh, no estaba totalmente formalizada, ¿verdad? Sino lo que existían eran esfuerzos, se hacían préstamos entre bibliotecas que traían libros eh, de mismos profesores desde las otras bibliotecas hasta acá para prestárselos a los docentes. ¿verdad? Eh, también, un poco con la parte de vida estudiantil, se hacían gestiones, a veces unas que otras donaciones y, una, y otras, unas que otras eh, compras. Pero no, no había en ese momento formalizada una biblioteca entre el 2006 y 2009, donde podemos decir que ya inicia una. Una biblioteca propiamente es, es por el año 2010, cuando ingresa eh, Doña Eulogia, Doña Eulogia Beita, eh, que fue la primera profesional, la primera coordinadora eh, de la biblioteca, y eh, considero que a partir de ese momento, con el ingreso de ella, ya se establece, o se dan los, los, los primeros inicios, la, la etapa de la creación de la biblioteca. Ya a partir de ahí, se empieza a desarrollar todo lo que es la biblioteca, servicios, material bibliográfico, eh, registros en, en, en los sistemas de bibliotecas. verdad. Entonces, yo, yo he llegado a la conclusión que han habido como tres etapas. La etapa previa, verdad, que fue entre, entre 2006 y 2009, que era donde habían esfuerzos de profesores por suplir las necesidades de información de los estudiantes, ya sea por préstamo en bibliotecas, donación, adquirir donaciones o alguna que otras compras Luego la etapa ya de creación propiamente, que es cuando, cuando ingresa eh, genealogía y se empieza ya a desarrollar servicios, colecciones, ¿verdad? Más o menos entre 2010, 2016, por ahí. Y, y la etapa más o menos del 2016 a la actualidad, que podríamos hablar que ya es como una etapa de ir consolidando eh, los servicios de la biblioteca, ¿verdad? Irlos eh, los haciendo más, más robustos, más, más material bibliográfico, eh, más servicios, ¿verdad? Entonces, eh, más o menos a grandes rasgos, uh -huh. eh, esa es la creación de la biblioteca, ¿verdad? La biblioteca inicia con medio tiempo, que eh, su de, de su coordinación anteriormente, cuando estaba la neurología, posteriormente se, le suman un medio tiempo para un asistente, ¿verdad? ya contaba con, con un tiempo, más adelante luego le suman eh, el tiempo completo para lo que es la coordinación, entonces ya contaba con tiempo y medio en tiempos de personal, posteriormente más, meses más adelante. Eh, le suman el otro medio tiempo para completar al asistente. Entonces, ya la biblioteca logra tener dos tiempos completos, ¿verdad? De coordinación, de asistente, ¿verdad? Por, durante todos esos años también eh, se, se tiene el apoyo de horas estudiantes ¿verdad? Uh -huh. Entonces, poquito a poquito eh, se, se han ido haciendo esfuerzos para ir eh, mejorando las condiciones de la biblioteca. Eh, me podría quedar hablándole muchísimo, pero, pero creo que, que ahorita es algo muy cortito. ¿verdad? Claro, claro. Y cuál ha sido, este, es, usted nos mencionaba también, Johnny, que al principio, ¿verdad?, iniciaron la biblioteca cuando, el, cuando la sede era un recinto, ¿verdad?, era el recinto de Golfito. Entonces, cuéntenos un poquitito del papel tal vez que ha, que ha desarrollado o que, o que ha jugado la biblioteca. ¿Verdad? En ese proceso de convertirse el recinto en una sede. Porque sabemos que, ¿verdad? Que, que sin duda alguna han contado con el apoyo suyo y con el apoyo a la biblioteca y queremos que nos cuente un poquitito de ese proceso. Uh -huh. Bueno, eh, en la parte de cuando se estaba la transformación del recinto a sede, uh -huh. eh, ahí tal vez lo que podríamos hablar es que biblioteca apoyó más que nada en cuanto a su personal, ¿verdad? Y en este caso sería eh, a través mío, ¿verdad? Yo me metí en temas de la parte de divulgación, eh, la comisión de divulgación, y desde ahí, eh, con el apoyo de ayudar a crear el sitio web, ¿verdad? El mapa del sitio, creación de contenidos, eh, creación de contenidos para, para, para el sitio web, buscar, buscar información. Ir recopilando la, la gestión para, para Facebook. Eh, administramos el Facebook de la C del Sur. Eh, también ayudamos con la parte de enlace entre la C y la orden, la Oficina de Divulgación de Información. Cuando se estaba en el proceso de transformación de la cinta C, también en lo, que era, en lo que fue la campaña, la, la, la lógica digamos, de la campaña. Por ahí también. Eh, en el apoyo de, de, de confeccionar o de mandar a hacer las camisas conmemorativas. Por ahí tenía una. Eh, sí. Las camisas conmemorativas que se entregaron, ¿verdad? Eh, pero nuestro apoyo fue más que nada en la parte de comunicación. En la parte de comunicación. Y todavía lo sigue siendo. Sí, en la parte de comunicación. Perfecto. Don Johnny, cuéntenos un poquito sobre las particularidades que tiene la población usuaria. De, de, de esta biblioteca, allá en la sede? Uh -huh. Bueno, eh, tenemos, eh, tenemos población eh, indígena, ¿verdad? Eh, cerca la, de la sede la eh, hay comunidades indígenas, entonces eh, también eh, hay estudiantes que provienen de ahí. Eh, en nuestro contexto, es un contexto de, de bajos recursos económicos, ¿verdad? Entonces, también esa es una particularidad de nuestros estudiantes. Entonces, todo, todo lo que podamos apoyarles con, con material bibliográfico con accesos a internet, con, con salas de estudio, eh, con préstamos de accesorios. Eh, eso, eso es muy bien recibido y muy importante. ¿verdad? Eh, luego... Eh, es una población que le gusta andar en bicicleta, anda por, por el contexto y nosotros desde biblioteca eh, procuramos apoyar ese medio de transporte, ¿verdad? Entonces, incluso eh, dentro de lo que eh, nuestras posibilidades nos lo permite, eh, si alguien viene en bicicleta, tratamos de hacerle ahí algún espaciocito donde pueda acomodar su, su bici, ¿verdad? Dentro de nuestro, lo que nuestras posibilidades nos lo permitan, ¿verdad? Claro, y como espacio de reunión, ¿se presta la biblioteca como para que los estudiantes lleguen, se reúnan, compartan? Claro, hay que tomar en cuenta que ahorita por el tema de la pandemia, nuestras salas han permanecido cerradas, ¿verdad? Entonces, también estoy, estoy partiendo de lo habitual, ¿verdad? No de estas circunstancias. Pero sí, claro, es un punto de encuentro entre estudiantes, incluso en la misma comunidad externa, ¿verdad? Y en el caso de nosotros, eh, permitimos que la comunidad externa venga, utilice nuestras salas de estudio. Si necesitan nuestro material bibliográfico en el sitio, en la biblioteca, se les presta, ¿verdad? Eh, y sí, eso es un punto de encuentro. También procuramos mantener una flexibilidad. En cuanto a, a, a comer, digamos que si ellos quieren comerse una galleta, un fresco eh, en la sala, que lo puedan hacer, ¿verdad? Procuramos tener como un ambiente eh, lo más cálido posible, ¿verdad? Y también eh, tomando en cuenta las particularidades de aquí de la sede, incluso a veces eh, en los tiempos de almuerzo se, se permiten que puedan almorzar en salas, ¿verdad? por las particularidades que, que existen en las sedes, en la sede, ¿verdad? Eh, creo que es un, también es como un consenso que, que han llegado los mismos estudiantes, los mismos usuarios, ¿verdad? Eh, en el periodo de almuerzo, cada, cada uno está estudiando y se, se pide su comida y ahí mismo el almuerzo y continúa estudiando. La, la ventaja es que nuestras salas están divididas, está separada de nuestra colección, ¿verdad? Entonces, eh, las dos cosas están separadas, no se revuelve esa parte. Claro, entonces así de, de una vez se comparte y al mismo tiempo se están cuidando pues las producciones bibliográficas que se le facilitan a los estudiantes, a los docentes, a los investigadores, ¿verdad? Uh -huh. Don Johnny, y ahora con todo el tema del contexto pandémico, ¿verdad? Provocado por el COVID-19, eh, ¿cómo, ¿cómo se han adaptado ustedes a este cambio en cuanto al servicio? Este, ¿Cómo... ¿Cómo ha sido esa interacción con, con los usuarios y cómo ha sido el trabajo lo interno de ustedes? Sí, bueno, nuestras capacitaciones las hemos dado virtuales, ¿verdad? la charla de inducción que siempre hacemos a los estudiantes de primer ingreso en estos dos años de, de pandemia, eh, igual se les ha dado, se, se ha trabajado se le ha dado lo mismo, como si hubiera sido un físico, nada más que en la parte virtual. Bueno, nosotros siempre hemos coordinado con Humanidades 1, con la cátedra, cátedra Temáticas de Humanidades del Pacífico Sur y la Coordinación de Estudios Generales de acá, para que nos faciliten una lección eh, de ellos, para nosotros ir, ir al aula, en este caso fue al aula virtual, el día y la hora de ellos, para darles sobre nuestra charla de inducción, sobre bases de datos y siempre eh, de seguimiento, ya sea en el, en el mismo ciclo lectivo o en el segundo, procuramos darles sobre eh, citación, APA, citación y, y referencias eh, bibliográficas. Entonces, eh, también a los que han necesitado una capacitación personal, se las hemos dado a través de, de Zoom. Eh, en cuanto a nosotros, eh, mi compañera, mi compañera, somos dos personas, dos funcionarios aquí, mi persona y, y otra compañera, eh, ella ha permanecido en su, su casa haciendo teletrabajo y desde acá se le se les alista el material y se le envía todo lo necesario para que ella pueda trabajar y eh, un par de semanas después se vuelve a alistar el material va, se le envía, se recoge lo que ya ya trabajó y se trae para acá. Eh, en mi caso, yo he, he, he permanecido más acá, en, el, en la biblioteca, en, en un hibrio, entre labores de teletrabajo y labores presenciales, ¿verdad? Y de esa forma, eh, lo hemos ido trabajando. Cuando el estudiante ocupa sacar un libro, ocupa sacar una cita, por alguno de los medios, el teléfono, nuestro Facebook, eh, o nuestro correo, sacar una cita para eh, yo estar aquí en la biblioteca y poderles atender, ¿verdad? Eh, hemos mantenido el horario eh, de lunes a viernes, de 8 a 5, antes lo teníamos más empleado, lo reducimos a ese horario, y durante ese periodo el estudiante puede, puede ser atendido casi que, si, si, no, si, si podemos, al mismo día o si no, incluso al, mismo, al día siguiente, ¿verdad? Igual hemos implementado el servicio de transferencia digital para los docentes, para los estudiantes, que era un servicio que no se tenía, no se tenía y que al igual que todo el Simdi lo implementó y nosotros también lo implementamos. Uh -huh. Excelente. Ese, Johnny, y ahora que usted nos habla de esto, ¿verdad? De implementar nuevos servicios, de estar presente ahí aún en este proceso, ¿verdad? De... de, de... Pues, pues de la pandemia, ¿verdad? Que, que ha sido un proceso difícil o retador para toda la universidad, sin duda alguna. Tal vez si usted nos puede hablar de, de cuál piensa usted que es el papel o la importancia de que exista una biblioteca en una sede eh, regional, en una sede universitaria. Bueno, una biblioteca en una universidad debe existir, sea en donde sea que esté, ¿verdad? Sea en la GAM, sea en la costa, o sea en donde sea, eh, una universidad sin una biblioteca, yo creo que no, no se debería, no se podría llamar una verdadera universidad, ¿verdad? Hay, hay personas que incluso dicen que la biblioteca es el corazón de, de, lo, de una universidad. En la biblioteca llega el estudiante, eh, saca información, se queda, estudia, se genera mucho conocimiento, se genera comunidad, eh, se, suceden muchas cosas, ¿verdad? Entonces, eh, también me parece que la, la fortaleza de una biblioteca, qué tan fuerte esté una biblioteca, eh, en, en cierta forma, dice cómo es una universidad, ¿verdad? Eh, indistintamente del lugar en donde se encuentre, pero definitivamente en eh, lugares más alejados, pues su impacto va a ser mayor. Eh, y es una de las cosas que nosotros hemos tomado en cuenta. Por eso procuramos eh, hacia la comunidad externa también ser abiertos y si ellos quieren venir a usar nuestras alas, eh, pueden venir y mientras tengan un buen comportamiento, no hay problema, así, así ha sucedido, no, no, no, no ha pasado nada y entre ambas comunidades hemos logrado convivir antes de la pandemia, porque recalcar que las salas ahorita las encontramos cerradas. Eh, entonces, sí, este, eh, eh, en este contexto hay muy, poco, muy poquitas bibliotecas, eh, muy poquitos lugares donde eh, las personas de repente puedan ir a estudiar y, y no lo mismo, digamos, una biblioteca acá, una biblioteca en Cegro Rodrigo Facio, donde si, si no está esta, está otra, está otra, está otra. Entonces, eh, una biblioteca en cualquier universidad es importante, pero eh, el impacto en una sede regional va a ser mayor. verdad Incluso en cuanto a temas de librerías, nosotros procuramos también fomentar eh, la lectura recreativa a los usuarios mm -hmm. mediante la compra de literatura recreativa, acorde a los tiempos, ¿verdad? acorde a lo que al estudiante actualmente le gusta. Eh, no censuramos nada si lo que nos pidan, procuramos comprarlo sea lo, que nos, sea lo que sea lo que nos pidan, si está dentro de nuestras posibilidades se lo compramos uh -huh. con la intención de que ellos puedan leer tomando en cuenta las características que ahora les mencioné de nuestra comunidad eh, estudiantil y que en realidad existen muy poquitas librerías ¿verdad? entonces uh -huh. no lo mismo querer leer un libro aquí a querer leer un libro en San José, que abundan las librerías. Bueno, entonces, eh, por dicha de la C en los últimos años, por lo menos desde que yo ando por acá, ha invertido muchísimo presupuesto, muchísimo presupuesto, en material bibliográfico, tanto para sus carreras, tanto para sus carreras, para la literatura base, para la literatura complementaria, pero también para que el estudiante pueda leer cosas recreativas, a tal grado que a veces eh, llega un estudiante y, y me dice, uy, no sabía que este libro lo podía conseguir aquí, ¿verdad? Uh -huh, y uh -huh. se lo llevan, se lo leen, ¿verdad? Eh, entonces, sí, más o menos. Usted también nos contó, en, en otro momento, Johnny, que habían implementado también el, el, digamos, el servicio de extensión del tiempo para literatura también. Uh -huh. Sí, nosotros eh, a mitad de año precisamente por esos tiempos y a fin de año eh, siempre hemos extendido los préstamos. Eh, si es a mitad de año, como todo el mes, digamos, con la intención de que el estudiante en el primer ciclo lectivo saque el material que es leer y nos lo regresen hasta que ya viene al segundo ciclo lectivo y normalmente les hemos dado hasta la segunda semana para que nos lo regresen. ¿Por qué? Otra vez tomando en cuenta el contexto, porque son estudiantes que vienen de lejos, de repente, y eh, se lo llevan, se van para la casa y ya ahora re, ya regresan regresarían luego hasta eh, el segundo ciclo lectivo y tienen que acomodarse, ¿verdad? Tienen que acomodarse en sus apartamentos, en todo lado. Sabemos que es una semana un poco este, complicada y que tal vez para la segunda semana ya les sea más fácil de el material. Lo hemos hecho así, lo mismo, lo mismo para vacaciones de fin de año, que saquen el libro antes de irse a, desde diciembre, abrimos ya eh, préstamos extendidos hasta que lo devuelvan hasta primer ciclo lectivo del de, de siguiente año, ¿verdad? Eso en, en tiempos normales, ahorita eh, no es nuestro compromiso con los usuarios que han sacado material bibliográfico en estos tiempos, eh, ha sido mismo desde que inició la pandemia y es este el material bibliográfico que sacan. Eh, nosotros les vamos a dar tiempo que lo devuelvan hasta que regresemos a clases presenciales y que tienen dos semanas para hacer la devolución, a menos que ellos ellos quieran devolver el material eh, por cuenta propia o que sea un material muy urgente que se necesite y que tal vez se considere que ya que ya ya tal vez el estudiante lo ha desocupado, o el usuario lo ha desocupado, y tal vez no lo pueden devolver, uh -huh. pero eh, ese ha sido nuestro compromiso con ellos. Y, uh -huh. y sí. ¿Cuál cree usted, Johnny, para finalizar, para ir cerrando esta conversación tan bonita? Eh, ¿Cuál cree usted, Johnny, que sea el, el futuro, el futuro de las bibliotecas en las sedes y recintos? ¿Cuál cree usted que sean los planes o cuáles planes ha visualizado usted para su biblioteca también? Bueno, para esa biblioteca hay muchos planes, ¿verdad? Y por dicha eh, existe eh, el compromiso, eh, eh, la parte que se entiende, la importancia también del de, apoyo de... de de la dirección, de las jefaturas en cuanto hacia la biblioteca, en cuanto a, a, a que cada vez vaya creciendo más. Eh, sabemos que hay que, hacerles, hay que hacer mejoras a nivel de infraestructura, aquí en, aquí en la biblioteca, eh, y más adelante de repente queremos ver si ponemos aire acondicionado en nuestra sala de estudio, la, la, la, la hacemos más hermética para que no entre tanto ruido, eh, Ver si podemos abrir la colección. ahorita es una colección cerrada, entonces ver si podemos hacer que la colección sea abierta para que el estudiante tenga ese contacto directo con el libro y no solamente a través del OPAC. Uh -huh. eh, pensaría yo que más a futuro, eh, a tal vez a un mediano plazo, sería importante la incorporación de otro profesional ya más conceptualizado como referencista. ¿verdad? Ahorita en la biblioteca. Cuenta con un coordinador de biblioteca, que sería mi persona, y un asistente de biblioteca, ¿verdad? Entonces, me parece que eh, para ir robusteciendo los servicios más adelante, sería valioso contar con un profesional en referencia, ¿verdad? Que pueda atender eh, algunos temas. ¿verdad? Uh -huh. eh, también, incluso, se ha, se ha valorado, este, de repente, eh, ubicar la biblioteca en, en un lugar eh, más amplio o así, pero sí existe un compromiso de la parte de la dirección, de, la, de los jefes eh, en, en, en mejorar las condiciones eh, de la biblioteca. Así, así lo han hecho. Tenemos a espalda una estantería completamente nueva, una estantería gris, eh, completamente nueva que la compramos el año pasado, en diciembre del año pasado, con con el presupuesto de Vicerrectoría de investigación, ¿verdad? Eh, y ahí vamos. Creo que la biblioteca cada vez va creciendo poquito a poquito, igual que la SENA. Uh -huh. Compañeros, sí. qué interesante todo esto que nos cuenta don Johnny, ¿verdad? Porque es parte de, esta, de este 75 aniversario de este trabajo que les comentamos al principio de esta, de esta transmisión por nuestras redes sociales. Eh, muchísimas gracias don Johnny por, por, por contarnos sobre la historia y sobre todos estos Muchas retos gracias. que vienen en un futuro. A continuación eh, también les queremos compartir eh, las, próximas, eh, o los, sí, las próximas actividades que vamos a estar realizando en conmemoración de este 75 aniversario. Entonces vamos a ver en pantalla una gráfica para que ustedes puedan conocer cuáles serán estas actividades. El miércoles 11 de agosto tendremos la transmisión construyendo la historia desde las bibliotecas y tendremos como invitadas a la biblioteca de la sede de Guanacaste y la Biblioteca de la Sede del Pacífico. El miércoles 18 de agosto también tendremos otra transmisión construyendo la historia desde las bibliotecas y nuestras invitadas de ese día serán la Biblioteca Sede del Atlántico, la Biblioteca del Recinto de Paraíso y la Biblioteca Recinto de Guapiles. El... Nos regresamos otra vez a la pantallita, por favor. Vamos bueno, mientras, sí, vamos a darle sí, el tiempo. Ahí está. Ahí está, ¿verdad, bebé? Sí, listo, volvió. Volvió. <ríe> Estas cosas pasan en Bion. ¿no? <ríe> Luego tenemos el jueves 19 de agosto, otra transmisión, esta se llama Enlazando la historia del SID y aquí nos tenemos una participación muy interesante con María Juli, doña María Julia Vargas, doña Julia Jiménez y don Hernán Rodríguez. El miércoles 25 de agosto tendremos otra transmisión de Construyendo la Historia desde las bibliotecas y nuestras invitadas para ese día serán la Biblioteca Arturo Argue Arguero Chávez y la Biblioteca eh, del Recinto de Grecia. Por último, el jueves 26 de agosto es ya el propio día de nuestra celebración del 75 aniversario. Estaremos realizando el acto oficial de la celebración y esperamos contar con la participación de todos ustedes a través de nuestras redes sociales. Si desean más información, pueden buscarla a través de Facebook, Instagram o nuestra, este, nuestro canal en YouTube. Perfecto. Muchísimas gracias, Arturo, por recordarnos las actividades y bueno, gracias a todas las personas que han estado conectadas el día de hoy. Eh, nada más hacer una, una, una correccióncita, el, el, el jueves 19 de agosto vamos a estar con María Julia Vargas y doña Lucía Jiménez. Ajá, que, que después hay como un cambiecillo en el, en el nombre. Eh, y don Hernán, también que ellos son, eh, algunos han visto la evolución del sistema de bibliotecas y doña María Julia Vargas es una de las fundadoras del sistema de bibliotecas, así que va a ser súper interesante escucharla y compartir con ella ese tiempo. Y bueno, de decirle eh, Johnny, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes, bien por invitarnos y tomarnos Claro que sí, muchas gracias. Todo lo que conversamos hoy con Johnny ha sido de mucha importancia. Me encantó cuando Johnny hablaba acerca de que la biblioteca es un lugar para ser comunidad, sin duda alguna. Y de verdad, este, queremos rescatar y resaltar esas particularidades que tenemos eh, como bibliotecas y como sistema de bibliotecas. Creemos, sin duda alguna, que la Universidad de Costa Rica no sería la misma sin la fuerza y sin la fortaleza que provee el sistema de bibliotecas, ¿verdad? Y sin, y sin todos los recursos e información, conocimiento personal que implica el sistema de bibliotecas y que implica nuestro trabajo para la Universidad de Costa Rica. Realmente muchas gracias a todas las personas que están ahí conectadas y que estuvieron con nosotros. Gracias Arturo por acompañarnos. Gracias Rebeca. Y gracias a mi compañero Alexander Vega que está ahí detrás de cámaras en el control técnico y nos vemos la próxima semana. Vamos a estar compartiendo como Arturo nos habló con la Biblioteca de Guanacaste y con la Biblioteca del Pacífico también. Entonces eh, no se lo pierdan, vamos a estar también en una conversación muy bonita. También les invitamos a seguir las publicaciones que tenemos todo este mes. Vamos a estar conociendo todos los equipos, imagínense ustedes, 26 equipos de biblioteca más eh, equipos, por ejemplo, como los de adquisiciones, los de catalogación, los equipos de, de cómputo e informática que tenemos en nuestro sistema de bibliotecas para que ustedes vayan siguiendo esas publicaciones y nos conozcan a todos en general. Muchísimas gracias por acompañarnos y muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes.